¿Cómo están? Espero estén súper bien el día de hoy. Este es el segundo video que grabo el día de hoy. Entonces, pues ya saben, la misma situación que les he dicho, se me ven igual que en otros videos, es por esa situación, ¿ok? Aquí está Milly, pero tiene su... fíjense, ¿eh? Fíjense, la Su varita de plástico. ¿La quieres? Ah, ven. ¿La quiere? ¿La quiere? Pues si escuchan el ruido, ya saben, siempre el ruido de fondo es Millie. Muchos se han votado porque Millie aparezca en la, en la intro de, del canal. Posiblemente en enero ya lo vamos a hacer eh, realidad, ¿ok? Pero en fin, como ya les había comentado, en este mes vamos a tener más videos de estos que les gustan mucho, que es yo narrando sus historias paranormales. Entonces este es otro video, recuerden que en este video cuento tres experiencias paranormales que ustedes me hayan enviado mis fantasmitas. Y para enviarme la suya simplemente tienen que abrir la pestañita de descripción que está aquí abajo de este video, justamente ahí hay una pestañita. La abren y ahí se encuentra el mail por si lo quieren copiar y pegar, eh, a donde me pueden enviar su historia con fotos, videos, audios, todo lo que tengan, ¿ok? Eh, o si no, es historias... Normales, marijo, arroba, gmail .com. Pero bueno, si lo quieren copiar y pegar simplemente abran la pestañita y ahí lo van a encontrar Así que bueno, ahí me pueden enviar todo Y bueno, recuerden suscribirse a este canal antes de que Milly me mate y me desnuque con sus brincotes Y eh, recuerden seguirme en las redes, tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter Ya somos casi un millón en TikTok, estoy muy emocionada por eso pero en fin, ¿qué les parece si comenzamos ya con este video? Porque las historias de hoy están... Así que, adelante Ok, la primera historia del día de hoy es de Suzette, ¿ok? Suzette es de aquí de México, de Ciudad Juárez Y tiene una situación, bueno, ella y su familia en su hogar Por algo extraño, pero bueno Miren, todo empieza... Bueno, no todo empezó ahí, pero bueno, ahorita les voy a contar han de cuenta que su hermana quería comprar un coche entonces compra un coche, pero era un coche semi ok. entonces el dueño anterior era un taxista entonces eh, pues ya lo compra, se lo lleva a su casa y pues todo muy bien comenta que este coche era un coche chocolate como le llamamos aquí en México es decir que son de los que traen de Estados Unidos acá a México, ya se legaliza acá entonces, les digo, les cuento esto porque no sé si tenga algo que ver con el contexto de la historia, pero tal vez sí, porque pues uno no sabe, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que pues, ya lo compra la hermana y lo tiene ahí todo muy bien. Ahora empiezan a notar, o sea, una de las cosas que notó Susette era que cada que se subía al coche, por alguna razón le llegaban, o sea, no antes, no después, justo cuando estaba en el coche, siempre le llegaban pensamientos a la mente así como que vamos a chocar, nos va a pasar algún accidente, o sea, algo, algo va a pasar malo. Se bajaba del coche y demás y como que se le olvidaba, o sea, no era, por ejemplo, como yo, que ya tuve accidentes y pues tengo como ese trauma, ¿no? O sea, no, ella simplemente se subía y empezaba así como que, nos va a pasar un accidente, algo va a pasar, etc. Ahora, todo, o sea, eso no pasó afortunadamente, pero el coche se descomponía a cada rato, o sea, ya le fallaba una cosa, ahora la otra, la otra, la otra, la otra, Entonces, obviamente... Ante tanta falla pues deciden comunicarse con el señor taxista que se los había vendido Y él así de que pues o sea si es un coche usado obviamente eh, pues sí O sea puede que tenga una que otra falla Pero qué curioso porque pues a mí no me fallaba O sea pues una que otra vez pero así como ustedes pues no tanto Esa situación ahí estaba pero pues la notaban así pero bueno, entonces usted tenía un novio en ese entonces y le mandó un mensaje y le dijo de que ya, ya, ya estoy aquí afuera de tu casa porque iba por ella. Entonces ella pues se dispone a bajar, ¿verdad? Pero antes abrió como los mensajes y vio que tenía dos fotos, ¿ok? El novio le tomó fotos como al coche porque notó algo extraño. O sea, no era set no era la única persona que sentía vibras raras del coche. Entonces ella abre las fotos y se da cuenta que se ve que alguien está adentro del coche. Sin embargo, no había nadie adentro del coche. Dice que ya no sabe si son ellos realmente los que tengan como, como esta carga de energía o su casa. Ya que en su casa sí ha habido acontecimientos que puede ser que se carguen como de energía bueno negativa vamos a poner así como negativa como que ahí en esa misma casa dice que una tía suya y el hijo de ella es decir primo de su set practicaban mucha brujería y que también hubo una situación donde el tío de su papá se desvivió ahí mismo adentro de esta casa en uno de los cuartos ya sé que no puedo decir la palabra, pero bueno, ya me entendieron, se desvivió a él mismo en la casa. Entonces sí hay este tipo de energías pesadas que puede ser que esté afectando como a todo esto o que mínimo atraiga a entes de fuera a que pues estén ahí en su hogar. También hay algo en su casa que se hace pasar por una niña. Que ya hasta saben que se llama Valentina No sé si ellos le pusieron nombre Valentina o se llame así tal cual Valentina Pero que lo han visto representado como una niña de 7 u 8 años más o menos Así que eh, aquí les va las imágenes para que las vean Yo creo que ya las vieron, díganme ustedes qué opinan La siguiente historia del día de hoy es de Sara y Sara nos envía unas imágenes Ahora, la razón por la cual yo quiero poner la historia de Sara es porque esta situación... Sí pasa, de repente. Yo creo que a muchos de ustedes también les ha pasado. ¿Qué situación? Que les dan un juguete, ¿no? O ustedes tienen un juguete, o sea, no importa la edad que tengan. Tienen un juguete que, no sé, se los dieron en su infancia y todavía lo quieren guardar. O de repente, pues, o sea, como a mí, ¿no? De repente me gusta un peluche de Pokémon y lo puedo tener ahí, o sea, así. Les digo, cualquier situación, cualquier contexto. Pero ustedes tienen un juguete. Y de la nada algo pasa, algo, algo extraño pasa. Que les empieza a generar incomodidad ya el juguete. O sea, ya no les gusta tenerlo ahí cerca. No les agrada mucho la compañía. Yo hacía mucho como de voltear todos los peluches que tenía antes. Porque me daban... Real me daba miedo. Después de haberlos tenido ahí mil años. Me daban miedo. Y ahorita no tengo nada. O sea, tenía un montón de peluches que me regalaban. Ya saben, ex novios o ligues o no sé. O alguna persona, amiga, no sé. O sea, tenía un montón de peluches porque... Antes, pues era como más común, no sé ahorita, pero que se regalaran peluches. Entonces tenía muchos que no me quería deshacer de ellos porque tenían como valor sentimental. Y hubo un punto en el que dije, ya, ya no me importa qué valor sentimental tenga, ya no los quiero aquí. Y todos los regalé. Igual mis hermanas, o sea... Ya no hay ninguno. Y tenemos un montón. Y fue la misma situación que le ocurrió a Sara. Dice que, que, o sea, que casi no ha querido hablar de este tema porque pues es una situación extraña. Pero que este peluche lo tenía desde hace mucho tiempo. O sea, hace como desde que tenía unos nueve años. Y de repente esta situación le empezó a comenzar, que le daba miedo el peluche, ya no quería estar cerca del peluche, tanto que ya mejor lo, lo llevó a otro lado. Y aparte dice que tiene los ojos negros y eso hacía... O sea, le daba escalofríos, o sea, les digo, ya no se sentía cómoda. Aquí les voy a estar poniendo la imagen. Entonces dice que un día en la noche, pues ya estaba en su cama normal y escuchó un ruido en la sala, así casual. Entonces se asomó. ¿Verdad? Se asomó ahí a la sala y vio que el oso estaba viendo hacia el pasillo, que es de donde ella venía, o sea, de donde ella estaba. Y se asustó, o sea, ignoró al oso, pero sí le llamó la atención que justamente el oso estuviera volteando hacia donde ella estaba. Bueno, entonces revisa la cocina porque pues está ahí como en el mismo espacio para ver de dónde venía este sonido eh, y que sinceramente le daba como cosa entrar bien bien a lo que era la sala. Entonces, vi, o sea, algo la hizo voltear hacia, B, o sea, hacia el oso, a ver dónde estaba el oso, y ahora el oso estaba viendo hacia la cocina, es decir, como si la estuviera tipo siguiendo con la mirada, porque como les dije hace un segundo literal, eh, el oso estaba viendo hacia el pasillo y ahora la estaba viendo directamente hacia la cocina. Que aquí les voy a poner otra imagen de cómo tendría que voltear para ver hacia, hacia la cocina y hacia el pasillo. Por eso ya no quiere tener el oso ahí. Si me preguntan qué me pasó a mí para que me empezara a dar miedo mi colección de barrios, por ejemplo, no lo recuerdo. Simplemente recuerdo un día viéndome a mí, o sea, mi conciencia tengo ese recuerdo, metiendo todas las muñecas en una bolsa negra y diciéndole a mi mamá, llévatelas, ya no las quiero aquí. ¿Qué pasó? ¿Los peluches? No me acuerdo, pero... Yo creo que alguna situación similar. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, por último, pero no menos importante, la historia de Carla. Carla es de Chile y nos cuenta una situación que viven en su casa. Bueno, dice que esto pasa desde que ella básicamente tiene memoria. Eh, dice que no sabe exactamente de dónde se originó, pero da como dato que su bisabuelo murió envenenado No sé si alguien lo envenenó, no sé. Pero bueno, que el caso es que así fue como murió su, su bisabuelo. Y que, por lo que entiendo, su casa está aquí, hagan de cuenta. Y la casa donde vive su bisabuela, su tío abuelo y su pareja está como enfrente. Algo así. O sea, como que las casas están pegadas y su abuela va como a cuidar a su bisabuela. Entonces, es decir, que la casa de Carla y la de la bisabuela pues no están conectadas en sí, pero pues se alcanza a ver una de la otra, a pesar de que cada quien pues viva en su casa. Entonces, bueno, como que todos tenían, ya saben, experiencias, cada quien por su lado, pero fue hasta que se juntaron a contarlas, así todo lo que les había pasado en su casa, que es que se dan cuenta de que esto era algo en general, o sea, que les pasaba a todos, no a alguno en específico nada más ya que tienen como un baño y en ese baño les pasan cosas por ejemplo su papá dijo que, que le aventaron como ya saben la colilla del cigarro así y pues que no había nadie por ahí su hermano decía que veía a una anciana pasearse ahí les digo por por ese pedazo entre las casas porque tienen una ventana que da justamente hacia les digo la otra casa y que él veía como que algo había allá afuera pero pues no era ni su abuela ni su bisabuela ni nadie Era una anciana pues desconocida Y que cuando la vio, o sea era más joven que ahorita pero no tan niño Y que pues ya saben ¿no? lo que nos dicen de que cuando veas un fantasma dile maldiciones Y eso fue lo que hizo Entonces que esta anciana salió corriendo pero se metió como a los cuartos donde dormía pues ella o sea, Carla de la, la historia y su hermana entonces que su hermano la persiguió y que pues ya no vio, o sea, ella no la vio pues o sea, evidentemente no estaba en el cuarto de sus hermanas nada más vio que se metió ahí y esto mismo vivió Carla ya que estaban todos en su cuarto y quiso ir al baño pero para ir al baño tenía que atravesar como todo el living entonces ella tenía como esta sensación, ya saben de que algo no anda bien pero bueno, ella quería ir al baño entonces ya que venía de regreso Así como que de reojo, alcanza a ver esta misma situación, como que había alguien ahí en la ventana. Ella volteó y fue así como de, mejor no voy a hacer nada, mejor me voy a mi cuarto y se fue a su cuarto. Pero aún así se escuchaban ruidos como alrededor de la casa, ya saben, ¿no? Entonces ella se quedó despierta un rato escuchando todo esto, pero sin poderle dar una explicación. Como les digo, no era su bisabuela, no era su abuela, no era nadie conocido, era otra persona. Una vez, su casa tiene dos pisos, obviamente los cuartos están arriba... Y la sala y todo eso está en la parte de abajo. Entonces ella comenta que se quedó este, ahí abajo porque estaba viendo un maratón de películas ahí en, en la sala. Entonces dice que por alguna extraña razón ella estaba hasta cobijada en verano porque en esa parte de la casa hace muchísimo frío. Aunque le dé el sol, aunque lo que sea, siempre hace muchísimo frío. Entonces ella estaba cobijada hasta acá. O sea, imaginen el frío que hacía. Y ya estaban como que todos dormidos. O sea, ya era muy noche cuando nota como que todos salen corriendo de sus cuartos en la parte de arriba. Y se asoman hacia abajo. O sea, como para ver el piso de abajo. Y ella así de... Pues, ¿Qué pasó? ¿Qué? Y dicen, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? No sé qué. Y ella así de... Mmm, ¿De qué están hablando? Y él dice, pues es que escuchamos que gritaste. O sea, ¿qué pasó? Y ella, no, yo no grité. O sea, yo estoy aquí viendo la televisión y son películas de Harry Potter. O sea, no tendría por qué gritar... Pues todos en la parte de arriba, hermanos, hermanas, papás, la escucharon que gritó eh, y pensaron que había sido ella. Pero ella en la parte de abajo no escuchó como que ningún grito, solamente fue en la parte de arriba. Total, tiempo después de vivir estas situaciones seguido... Una tía de ella y una amiga suya que son como muy religiosas. Una es pastora y su tía es como muy creyente. Entonces fueron ahí a revisar la casa, entonces empezaron a hacer oraciones aquí y allá. Y cuando entraron al cuarto de Carla le dijeron, eh, aquí tienes que hacer como oraciones todas las noches y tener, pues ya saben, como de estas imágenes religiosas, una cruz o así. Para, pues, alejar un poco porque aquí sentimos como que algo no está bien. Dice que ella sinceramente se le olvidaba rezar, o sea que algunas oraciones que le dijeron ni siquiera se las sabía. pero sí puso una cruz, ¿ok? Así como que en la cama. Ahí la puso y que todavía ahí la tiene. Pero a pesar de que habían hecho la limpieza, las oraciones, que las cruces, que todo y esto, su hermana empezó a aparecer con este tipo de rasguños que les voy a estar poniendo en imágenes. Dice que moretones, rasguños y todo. Después bendijeron toda la casa, pero... O sea, por alguna extraña razón, siempre que alguien la veía, a ella Carla, siempre la bendecían. O sea, por ejemplo, iban a misa y de todas las personas, el padre siempre se acercaba y la bendecía a ella. Iban a otro lado, así como contexto religioso, iban y la bendecían. Y a ella, y a ella, y a ella, y era así como que... O sea, ¿por qué? ¿Saben algo que yo no sé? Están viendo algo que yo no veo, pero ¿por qué siempre me están bendiciendo a mí? ¿Por qué no a toda mi familia, por ejemplo? ¿Por qué no a ellos de allá...? Nada más se acercaban a Carla y la bendecían y la bendecían y la bendecían. Ahora, una de sus hermanas tenía una amiga imaginaria, imaginaria que su hermana le decía que se llamaba Alexa. Y a pesar de que bendijeron la casa, seguía diciendo su hermana de que todavía está aquí Alexa, todavía está aquí Alexa. Incluso hubo una situación de... Estaban como... O sea, la hermana estaba en un columpio, había otro columpio al lado y veían que la hermana se volteaba al otro columpio vacío... Y hablaba y hablaba y hablaba, pero el otro columpio vacío también se estaba moviendo, entonces, bueno, ¿qué está pasando en esa casa? Cabe resaltar que estos rasguños con los que ellas aparecen, aparecen un día, desaparecen, aparecen, desaparecen y están extraños, no están muy profundos Y no tienen animales ni nada que les creen este tipo de rasguños, que son, o sea, yo siempre les digo, cuando uno se rasguña porque se rasca muy fuerte, por ejemplo se ve diferente a como cuando, por ejemplo, un animal te araña. Cuando un perro o un gato, lo que sea, te rasguña. A ver, déjenme ver si yo tengo uno por aquí de mis gatos. Eh, creo que no tengo. Bueno, aquí tengo uno chiquitito. Ay, no, no se alcanza a ver. Pero bueno, es como que muy finito. Es el tipo de rasguño que tienen ellas. Así que no sé ustedes cómo lo ven, cómo lo checan. Pero bueno, fantasmitas, estas fueron las tres historias del día de hoy. Espero que les hayan gustado mucho. Y bueno, estoy esperando sus demás historias Porque recuerden que todos también vamos a tener este tipo de videos Y después, ¿ok? Porque yo sé que les gustan mucho Y bueno, los quiero mucho Nos vemos al siguiente Les mando mil besotes Y pues los quiero mucho nuevo Bye